En el living para recibir a nuestra próxima invitada, le damos la bienvenida una vez más a la doctora Katia Salomón. Hola, Katia. Bienvenida. bienvenida, Katia. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Estamos en otoño ah. y arrancan. Las alergias, las que congestión. si tengo gripe, la congestión, que me sigo asustando quizás por el COVID. Claro. Y cómo aprender a, a diferenciar todos estos cuadros y todas estas patologías. Y para eso vamos a estar charlando un ratito con, con la doctora para tomar algunos tips y recomendaciones y no asustarnos, en definitiva, ¿no? Exactamente. Es importante sí, claro. eso. Ha empezado la, la etapa de las enfermedades respiratorias, también uh -huh. un poco prematura respecto de otros años. Uh -huh. eh, hemos arrancado pronto con un brote epidémico de gripe A. ¿Y a qué se debe eso, Katia? fundamentalmente yo creo que hasta ahora habíamos estado muy precavidos con todo el tema de la pandemia, Comín, estábamos claro. muy dedicados al lavado de mano, el uso inclusive. del barbijo, la distancia social, de a poco nos fuimos relajando y lo dejamos completamente de lado, nos fuimos como al otro extremo sí. ¿no? que el barbijo, sí. viste, salís y la clásica que te lo olvidaste uh -huh. eh, ya el alcohol en gel tampoco lo llevamos a todos lados y es bueno, yo creo que estamos como más relajados parte, exacto estamos Totalmente. más relajados eh, era normal también que nuestro sistema inmune, al no haber estado en contacto con todos estos virus, estas bacterias y demás, ahora tengan también más facilidad de, de enfermarnos. Okay. Siempre el invierno favorece estas circunstancias claro. porque tendemos a estar más encerrados, uh -huh. Uh -huh. con espacios menos ventilados, uh -huh. modificar la temperatura ambiente porque prendemos la estufa uh -huh. o prendemos el aire acondicionado frío-calor uh -huh. y todo esto favorece que en la mucosa alteremos su mecanismo normal de defensa, la humedad, la temperatura y bueno, los bichitos pueden aprovechar y entrar. Uh -huh. Bien. El cambio de estación es siempre para la persona alérgica Deben haber escuchado, deben haber conocido vale. a alguien que siempre el cambio de estación es como una bisagra. La empezó... no he escuchado, lo he vivido. Es que sí, empezó es el polen, empezó el brote en la primavera, sí. empezaron a caer las hojas y la persona alérgica tiende a sufrir más. Estornudos, Mocos, estornudos, te pican los ojos. Picazón, exactamente. A diferencia del resfrío, que el resfrío siempre decimos, el 90% de las enfermedades respiratorias son virales. De ahí la importancia de no automedicarse, el mensaje más importante. Ah, con el bueno tema para de los eso. antibióticos. Eh, el resfrío es una enfermedad viral, se autolimita en 7 a 10 días, uh -huh. ¿sí? La sintomatología del resfrío, a diferencia de la alergia, uh -huh. es que pueden aparecer. Algunas febrículas, sí, okay. tiende a aumentar la temperatura, dolor corporal, dolor de cabeza, sí, en la mm, alergia generalmente la persona es más bien una sintomatología molesta, esto que decía Clary, tengo los ojos rojos, uh -huh. me pican, me pica el paladar, me pica la nariz, uh -huh. me pica la garganta. En el caso del resfrío ya tendemos a sentirnos, digamos, un poco más con el compromiso del estado general. Esto estoy congestionado con la nariz tapada, molesta, los primeros días no me sale moco, sino que siento toda la nariz tapada, uh -huh. congestionada y no tengo nada más. Después aparece la tos con flemas, después aparecen los mocos... Y después siempre queda esta tos seca, molesta, que pasan 10 días y uno dice: No, me estoy mejorando. Y que me imagino uno lleva a asustarse con el tema del COVID, Con ¿no? el tema del Porque COVID. Porque son Sobre todo algunos síntomas que ya hemos escuchado y que en plena pandemia eran. Los indicadores de tengo que ir a isopar, consultar es exactamente. oportuno seguir yendo a isoparse ante la presión de cualquiera de estos síntomas. No y aparte porque ahora y actualmente las nuevas mm. normas, las nuevas directivas del Ministerio de Salud es que isopan a las personas eh, de riesgo, por así Bien. decirlo, ah, o perfecto. el personal de salud uh -huh. por una cuestión de que si estoy contagiado voy claro. a atender pacientes no seguir, ¿no es cierto? Lógico. Propagando claro. la enfermedad. Pero respecto del COVID, la mayor confusión apareció también cuando apareció las, las nuevas cepas que no provocaban pérdida de gusto y olfato. Uh -huh. Porque claro. al principio era como tan patognomónico del COVID que yo sabía que si perdía de golpe el olfato o el gusto, no había no mucha había vuelta que no, era era eso. Y con respecto a la gripe, que muchas veces lo usamos como sinónimo, el tema de me engripe y me resfríe. Es verdad. La gripe es una enfermedad clínicamente definida. Quien haya tenido gripe les va a poder dar testimonio de que es tremendo. Claro, de que es, es otra cosa totalmente, es otra cosa totalmente ¿Y diferente. Porque compromete mucho más el, el estado general, ¿sí? Mm. Es provocado por el virus de la influenza Ajá. y tiende la, tiene la capacidad, el virus, además de afectar no solo el tracto aéreo respiratorio superior, que le llamamos, como en el caso del resfrío, sí. sino que puede generar hasta una neumonía. Incluso mm. en personas inmunocomprometidas mm. puede llevarlo a complicaciones graves, incluso a la muerte. Bueno. ¿sí? Okay. Por eso es que en las personas inmunocomprometidas, como son los menores de dos años, las personas entre 2 y 64 que tengan enfermedades de base, el personal de salud, bueno, por una cuestión del nivel de exposición al encuentro sí. con el virus que tienen, y las personas mayores de 65 años, se coloca la vacuna antigripal de manera anual. Uh -huh. Estamos ¿sí? en plena campaña. En plena campaña, hasta el 20 de junio, se coloca uh -huh. de manera gratuita en los centros de salud para Bien. todos estos grupos de riesgo que les mencionaba. Perfecto. ¿sí? ¿Una sola aplicación? Una sola aplicación. Bien. Anual. Anual. Esto se hace anual porque el virus tiene la capacidad de ir mutando, ¿sí? Uh -huh. Entonces se van generando distintas cepas, que llamamos, claro. ¿sí? Ustedes no sé si se acuerdan, en el 2009 tuvimos una pandemia por la H1N1. Sí, claro. sí, Bueno, y a partir de ahí es que entonces se insiste con el tema de la vacunación. Bien. Pasa Bien. lo mismo con el COVID, ¿sí? Mm -hmm. Es un acto colectivo, digamos, de, de cuidado y de solidaridad, Bien. ¿sí? Y esa vacuna, Katia, nos garantiza que no nos vamos a contagiar o de que vamos a pasar esa gripe de una manera más leve. Exactamente, podemos pasar el cuadro en caso de que nos toque de manera mucho más leve, Bien. ¿sí? En el caso de la, de la vacuna de la gripe, es importante aclarar, hay un mito muy, muy metido en la sociedad respecto de me vacuné y me engripé. Generalmente, si te vacunaste y a los pocos días te enfermaste de algo, fue de otra cosa, pero no fue contra la cepa. Claro, ya estabas incubando quizás. Exacto. Puede haber sido ah. un resfrío común. Mm -hmm. si o sea, no es consecuencia mismo. directa no de esa es consecuencia esa vacuna. directa de la vacuna. Bien. La vacuna lo que hace es presentarle al organismo... Este virus le dice, mira, este es el virus específico de este tipo de gripe, que es más agresivo, que si nos llega a tocar contagiarnos, nos puede dar complicaciones. El mecanismo inmune del cuerpo va a generar la defensa específica claro. para ese virus. Por lo uh -huh. tanto, cuando yo me encuentro nuevamente con ese virus, con una persona enferma, ya tiene la respuesta preparada el organismo. Bien. ¿Sí? Katia, pero no hay problema si nos inoculamos justo cuando estamos transitando esa gripe o no, se está incubando, no, no pasa no, nada. No, no, no, no, no. No es que va a grabar no, no, el no, cuadro. No, no, no, no agravaría el cuadro, no. Bien, no, perfecto. No. Y entonces me gustaría que podamos hacer como una especie de cuadro comparativo mental, si se quiere, para poder diferenciarlas, para saber cómo actuar en cada una. Siempre, bueno, como instancia eh, principal es recurrir a, a, a tu médico de cabecera. Consultar claro. ante eh. la mínima duda, por supuesto, pero bueno, en líneas generales, sí. claris, la alergia. Uh -huh. Va a aparecer en determinados momentos Y ante determinados alergenos ya conocidos Es, es decir, yo ya sé que me hace alergia El polen, uh -huh. la caspa de los animales El pelaje, las uh -huh. plumas de los animales eh, El brote de cuando llega la primavera sí. Yo ya sé que si me expuse a eso Y empecé de repente con ojos rojos Secreción nasal de tipo acuosa es ¿sí? uh -huh. La famosa agüita, agüita esa constante claro. de molesta Bueno, la picazón, garganta, paladar, ojos Pero no aparece ni fiebre no aparece dolor de oídos, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, en ese caso, tendemos a pensar que es un cuadro alérgico. Bien, ¿y eso se medica? El tratamiento siempre es sintomático. Es? Bien. Generalmente se dan antihistamínicos, okay. ¿sí? hay antihistamínicos de venta libre, hay mucha sí. publicidad sí, sí. hoy en día que uh -huh. eh, yendo a la farmacia consultando al farmacéutico ¿Son recomendables? Sí, sí, sí sí, sí, sí, porque es medicación que es segura uh -huh. eh, y digamos, Perfecto. alivia mucho la sintomatología. Bien, yes. consultamos entonces por un buen antialérgico que exacto, en la farmacia nos van a saber exacto. Eh, asesorar. En el caso de las alergias que se exacerban de manera muy frecuente, uh -huh. hay también mecanismo de vacunas que le llaman sí, ¿sí? que en muchas personas da resultado, en muchas otras lamentablemente no. ¿sí? Mm. Es, es muy relativo, dep depende de la persona y del nivel de alergia, digamos, de Eso la Eso Es respuesta cuando ya es algo muy crónico, muy crónico. ahí vemos esa alternativa. Exactamente. Bien. Se hace por ahí asociación de medicamentos, por eso es eh, importante, en el caso de una persona muy alérgica, que las uh -huh. alergias son muy recurrentes, uh -huh. o ya son con muchos alergenos, o sea, antes me hacía alergia solo el polen o la caspa del animal, claro. y de repente ya se mezcló con algo de alimentación, eh, uh -huh. algún contacto específico con alguna sustancia, bueno, consultar, ¿sí? esto es un mecanismo que cada persona tiene una sensibilidad especial para esas sustancias y por eso perfecto. reacciona de esa manera perfecto. el organismo, ¿sí? Después, perfecto. tenemos el refrío que ya nos dijiste, el más sí. o menos en unos días, viral, 7 a 10 días se va a ir solito, pero para aliviarlo ¿recomendable para aliviar, tomar algo algún... bajar la temperatura, ¿sí? No es necesario que si voy a ir al médico esperar y mantenerme con la fiebre para que el médico constate la temperatura, claro. ¿sí? Una vez constatado con termómetro van y nos cuentan en la consulta cuánto tenían de temperatura, perfecto pero básicamente con los antitérmicos y analgicos de venta libre, volvemos Bien. a lo mismo, claro. eh, lo van a poder manejar exactamente, uh -huh. son 7 a 10 días. Bien. No tomar antibiótico independientemente de que el moco se va a poner verde, esto también es un mito muy instalado. Tengo sí, moco sí. verde, necesito el antibiótico. El moco se va a ir poniendo verde por una cuestión de proceso madurativo del resfrío. ¿sí? Bien. Va a empezar cristalino, se va a ir haciendo más mucoso, más amarillento y va a pasar a verdoso, uh -huh. ¿sí? Bien. Y en el caso de la gripe, como les decía, en el caso de la gripe se van a dar cuenta si tienen gripe. Uh -huh. Es de un momento a otro, el paciente puede referir específicamente, estaba bien hasta las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde empecé con un dolor de cabeza tremendo. Más intenso más. Dolor muscular. ¿no? es muy repentino, es de comienzo muy sintomático. Uh -huh. Dolor corporal, dolor de articulaciones, fiebre alta, dolor de garganta. Eh, Prácticamente el paciente está postrado, les diría. Claro. En ese caso, sí es importante consultar, sobre todo los grupos uh -huh. de riesgo, sobre todo si tienen enfermedades de base, porque si bien el tratamiento también es sintomático, o sea, lamentablemente no hay un tratamiento específico que mate ¿sí? y que pueda atender o acortar la duración de esos claro. síntomas. Uh -huh. Eh, puedo hacer el tratamiento sintomático y sobre todo puedo prevenir las complicaciones del cuadro Bien, sí, más Exacto, claro. que en el caso de las personas de riesgo, bueno, nos tenemos que asegurar que no va a estar haciendo una neumonía uh -huh. Así que nos empieza a complicar el cuadro Y ante todo, vacunarse Ante todo, la recomendación, la vacuna, Por lavado de manos frecuentes, uh -huh. uso de tapabocas que ahora, bueno, estamos viendo ahí, estamos medio en el dilema de si lo sacamos o sí. no. Pero bueno, lo recomendable sería, si sé que voy a estar en un lugar cerrado, cerrado. Eh, por usamos. ahí usarlo. Perfecto. Perfecto. Y no acudir, por favor, enfermos cuando tienen sintomatología. Al trabajo, no a llevar a, un a los chicos al colegio. No llevar a los chicos al colegio, uh -huh. exactamente. Pero, Porque, bueno, se, somos, nosotros somos el vector de todos estos virus. Uh -huh. O sea, a través nuestro llega Excelente. a más personas y se van contagiando. Bueno, clarísimo, Katia. Muchísimas claro. bueno. gracias. gracias no, Katia, ahí estaba favor. resumida toda la, la información en sus redes sociales que le vamos viendo en pantalla. Así que los que quieran acceder al Instagram y buscarla a la doctora. Salomon Katia, así lo van a poder hacer eh, en su cuenta para dejar cualquier consulta, cualquier duda y ver muchos más temas interesantes por allí. Gracias, Exacto, Katia. Gracias. Sea, un un placer. Placer. Bueno, Como muchas siempre. gracias. gracias.